Hola familia, estamos de regreso para platicar sobre la apertura de Los Ángeles que nos llega esta semana y quiero compartir con ustedes unos datos básicos sobre la apertura para que no se la pierdan y entiendan los horarios y, y qué barrios van a empezar a abrir primero durante la prueba del stress test. Por cierto, este documento como siempre lo pongo en el canal de Discord en la sala de eventos de Aplan. Ahí lo pueden encontrar. Si lo quieren leer con más calma, en la descripción del video, como siempre, dejo el link para el canal del Discord del Barrio Latino. Así es que los esperamos. Los detalles del lanzamiento de Los Ángeles van a abrir en dos etapas. Está lo que le llaman la etapa de la zona sur de Los Ángeles. Es este color amarillo. Esta parte... Sur se va a abrir esta semana, el jueves 27 de enero, y la siguiente semana, si todo sale bien, este jueves que viene, se abrirá la parte norte de Los Ángeles. Los de Aplan dicen que ese es el color amarillo oscuro, la verdad no le veo color amarillo, parece café, pero en fin. También en la apertura de la parte sur de los ángeles está el barrio de inglewood lo van a incluir la apertura de la parte sur de los ángeles es, es este jueves 27 de enero a las 8 am tiempo del pacífico tiempo de Fran tiempo de san francisco y la prueba de estrés lo que le decimos el stress test empezará un día antes 26 de enero a las 8 am tiempo del pacífico una semana después del lanzamiento de la parte sur de Los Ángeles, abriremos la mitad norte de Los Ángeles. Y van a revelar las colecciones una semana después del lanzamiento de la parte norte de Los Ángeles, dentro de tres semanas. Información sobre la ciudad. Eso es lo que podemos cobrar por las visitas. Tendrá aeropuertos, por lo menos 25 colecciones o tal vez más. Solamente el 13% de las propiedades serán FSA y el nivel de búsqueda de tesoros será nivel 1. Aquí habla sobre la venta de las terminales, el aeropuerto y el tren. Si vemos aquí, ya las están vendiendo. Una estación de tren, $475 dólares. Una terminal del aeropuerto, casi $2,000 dólares. Ya no se puede registrar, se tuvo que registrar el sábado y hoy que es domingo empezó la venta. Aquí nos indica cómo podemos llegar desde Los Ángeles. No sé por qué, no me di cuenta de esa sección, pero se puede viajar desde Oakland, Fresno y Bakersfield. Si están en una de esas tres ciudades, especialmente Fresno y Bakersfield, pueden viajar directamente a Los Ángeles. Aquí está el horario de lanzamiento. Como habíamos mencionado, este miércoles 26 a las 8 am, tiempo del Pacífico tiempo de San Francisco empezará la fase 1 del stress test donde nos van a pedir que mandemos a nuestro explorador a una propiedad para ver cómo están los servidores del juego cómo está el sistema si va a aguantar tanta actividad una vez que se haga esto que los jugadores ayuden con este stress test antes de abrir el Barrio de Montesino Heights, Cinco minutos antes, nos van a decir, ya vamos a abrir este barrio, así es que estén listos. y Nos venimos a este mapa, Montesino Heights, aquí está, en esta sección, las terminales del tren probablemente estén aquí en el centro. Si todo sale bien, si este stress test dicen, ok, no tuvimos problemas, se vendió el barrio, lo más probable es que si sí, se venda todo el barrio en 5 minutos. El jueves a las 8 am, tiempo del Pacífico, empezará la fase 1 del lanzamiento de Los Ángeles y será en este barrio, Mount Washington, que está aquí al ladito. Una vez que, que hagan ese stress test de ese barrio, tal vez se venda completamente, 5 o 10 minutos, vamos a ver. Nos van a dar un aviso de la fase número 2 donde van a abrir estos dos barrios al mismo tiempo y esos son donde está el Fairfax que les recomiendo aquí sí les recomiendo que, que compren porque vamos a hablar en un momento sobre las colecciones donde creo que va, habrá colecciones pero aquí en la esquinita arriba mano derecha compren aquí se abrirá este barrio y el de Harper City estos dos barrios a la vez si después de la apertura de Mount Washington, Fairfax y Harbor City, si no hay ningún problema, ya van a abrir por completo la ciudad de Los Ángeles. Tengan cuidado porque aquí, en este, si van a participar en estos barrios, se van a gastar entre 3 a 4 cents. En esta apertura, familia, les recomiendo que no bajen de 3 cents porque será muy, muy difícil recuperarlos. Todo el mundo va a querer buscar cents y va a estar muy muy difícil y como habíamos dicho si todo sale bien se abrirá toda la parte sur de los ángeles esto es todo sobre la apertura familiar nada muy muy difícil simplemente sepan en qué barrios van a abrir y a qué hora para que hagan su estrategia ahora vamos a platicar sobre las colecciones y donde creo que habrá colecciones en la parte sur de los ángeles Como habíamos mencionado en el documento anterior habrá más de 25 colecciones lo que hice me puse a buscar en el internet sobre barrios importantes de la ciudad de los ángeles y me encontré este mapa este dibujo y este me ayudó a enfocarme en ciertos barrios creo que será muy difícil atinar las 25 colecciones tal vez la tiene solamente a 5 así es que me enfoqué en en los más importantes, los que creo que tendrán mayor posibilidad de ser de colección, sea colección estándar o colección ultra rara, rara, limitada o exclusiva. Están estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrios que me enfoqué. Está el norte de Hollywood, que le llaman el NoHo, Hollywood, West Hollywood, que es el oeste de Hollywood, Echo Park antes que se me olvide el estadio de los de los Dodgers de Los Ángeles tal vez no sea de colección el área donde está el, el estadio de béisbol, pero estas propiedades van a valer mucho en el futuro el centro de, de Los Ángeles, luego la playa de Venice, Venice Beach y en estas me enfoqué primero empecé a buscar algo importante sobre estas secciones de la ciudad, esto es lo que encontré, por cierto antes que se me olvide este documento también lo voy a subir en el canal de los ángeles en el Discord del barrio latino tenemos una sala de los ángeles aquí lo voy a subir otro de los jugadores messi siempre messi ya subió su lista de colecciones que piensa que serán colecciones se las recomiendo entre más información tengan más posibilidades de que, que la tienen a una de las colecciones así es que les recomiendo que lean ese documento de Messi siempre Messi. Estos barrios serán los de la apertura de la parte sur de Los Ángeles, incluyendo Inglewood, Culver City y Beverly Hills. Y Santa Mónica no serán parte de esa apertura. Pero el barrio de Inglewood será parte de la apertura porque aquí está el estadio de la NFL. Así es que compren propiedades si pueden alrededor del estadio. Aquí me enfoqué en el barrio de Echo Park. Aquí está. Está, aquí está el centro de Los Ángeles aquí arribita Echo Park aquí es donde está este barrio porque lo recomiendo cuando estuve investigando aquí es donde empezaron con los estudios de cine en el 1910 1912 algo así aquí es donde empezaron a hacer las películas en Los Ángeles en este barrio aquí está la información pero como los ángeles se conoce como la ciudad del cine si se puede decir creo que estos estudios de cine que empezaron hace más de 100 años creo que tienen una posibilidad de ser de colección rara o ultra rara igual que Nashville para los que estuvieron en la apertura de Nashville todo lo que tenía que ver con la música fue de colección especialmente los antros, los bares donde hay conciertos de cantantes de música country fueron de colección. Mi teoría es que tal vez hagan lo mismo aquí. Si se quieren arriesgar, familia, aquí les dejo tres direcciones. Va a estar un poquito difícil que las compren, pero estos eran estudios de cine. Aquí están las direcciones. Si está en color, por ejemplo, este color rojo. Corresponde a esta propiedad de aquí, morado, violeta, a esta. Les recomiendo que vayan al Google Maps, busquen esta propiedad y vean cómo, cómo se ve en el mundo real ahorita. Esta, la verde, el estudio, el edificio aún está ahí. Piénsenlo si se quieren arriesgar. Voy a tratar de comprar, aunque sea propiedades en esta calle, porque en esta calle es donde hubo muchos negocios del cine hace más de 100 años tal vez encuentre uno que sea parte de una colección así es que estas propiedades que tenga que ver con, con el cine el cine mudo creo que serán de colección como los ángeles se conoce una vez más como la ciudad del, del cine aquí en el barrio de echo park está este negocio que se llama bobs market aquí les dejo la dirección este negocio salió en una película de fast and furious yo nunca he visto las películas, pero tal vez ustedes son fanáticos de esta película. Aquí es donde van a poder encontrar este edificio, esta tienda. También muchas películas han grabado escenas en el lago de Echo Park. Y esta sección del barrio se llama Angelino Heights. Tal vez valga la pena comprar aquí. Me imagino que este barrio de Echo Park por lo menos será colección estándar. Luego tenemos el North Hollywood o como le dicen el NoHo este payasito sale mucho en las películas es una licorería una tienda no sé si va a estar disponible o si vendan esta propiedad como un landmark no me sorprendería si lo ponen a la subasta por unos 8 millones de UPEX pero aquí está la dirección por si quieren ir a comprarlo un lugar muy famoso en Los Ángeles aquí tenemos otra sección del barrio de NoHo North Hollywood esta sección del norte de Hollywood entre estas calles de Hatter Street, que es esta aquí, Cahuenga, aquí en, al este, la avenida Tujunga, está al oeste, y Camarillo Street, aquí al sur. Todas estas propiedades, dentro de este cuadrito, están dentro del distrito de arte de North Hollywood. Lo que también me llamó la atención... Que dice aquí el distrito también cuenta con la mayor concentración de lugares de grabación de música al oeste del, del Mississippi. Eso es lo que me llamó más la atención y creo que aquí sí voy a, a tratar de comprar en esta sección a ver si puedo por lo menos una o dos. Ahora estamos en el barrio de West Hollywood. Estuvimos en el norte, ahora el oeste, pero aquí en esta calle principal de Sunset Strip, aquí creo que sí vale la pena comprar. En el momento esta sería mi primera opción porque puede ser entre limitada hasta ultra rara. Creo que aquí voy a ir primero, pero no sé. Al final, como siempre, empiezo a comprar. No puedo comprar donde quiero y me desespero, pero aquí sí les recomiendo familia. Ok, tenemos ahora el barrio de Hollywood. Aquí está el, el West Hollywood, aquí en esta sección, el norte el nojo está acá arriba aquí es donde realmente creció la industria del cine y aquí muchas compañías tenían sus estudios cinematográficos Dónde les recomiendo comprar aquí familia más que nada aquí lo que le llaman el hollywood walk of fame esta calle que es el boulevard de hollywood aquí les recomiendo que compren en esta sección esta se va a vender muy muy rápido creo que aquí van a ir las ballenas primero me imagino y aquí puse en el orden que compraría yo si puedo comprar en esta sección primero en el Hollywood Boulevard luego Santa Mónica el Boulevard de Santa Mónica esta sección aquí también compraría yo después me iría aquí a la calle La Brea esta sección y por terminar en el Boulevard de Sunset estas serían las cuatro avenidas calles donde me enfocaría yo en este barrio. Luego tenemos la playa de Venice. Venice Beach. Tienen su paseo como su malecón. Más o menos. Y todo este tramo. Mucha gente lo va a querer comprar. Les recomiendo que también compren aquí si pueden. Muchas opciones familia. Muchas, muchas opciones. También por lo que encontré. Hay murales en todo, en todo este recorrido. En este caminito. En esta calle. Hay murales de artistas muy importantes aquí les dejo los nombres lo que pueden hacer es en el google poner este nombre y les dará la dirección de estos murales y tal vez puedan comprarlos no me sorprendería si sí, esto los hacen de colección rara o exclusiva aquí les dejo el nombre de estos murales por si quieren por si están interesados en comprar ahí luego tenemos los barrios asiáticos tenemos Little Tokyo, Tokyo, el pequeño Tokyo, Chinatown y Koreatown. Déjenme, hago el zoom para que vean. Aquí está el Little Tokyo, que es parte del centro de Los Ángeles, del downtown. Luego está Chinatown, que es esta sección que está arriba del Little Tokyo. Y luego tenemos Koreatown. Aquí está el centro, aquí está Chinatown, aquí está Little Tokyo y Koreatown, aquí está. De este, esos tres, miraría yo primero a Koreatown, después a Little Tokyo, el último Chinatown. Pero Koreatown, creo que de los tres, este será de colección. Venice Beach, el barrio de Venice, está aquí. De estos barrios no estoy muy seguro, pero como es el centro de Los Ángeles, me imagino que será de colección. El barrio de Inglewood, como les dije al principio, tal vez no sea de colección, pero aquí estará el estadio de la NFL y las propiedades alrededor del estadio, en mi opinión, van a valer muchísimo en el futuro. No en el momento, pero en un año, año y medio, cuando ya tengamos más jugadores, creo que estas propiedades van a, van a valer la pena comprarlas ahorita y venderlas en el futuro y antes que se me olvide también familia en eco park está el estadio de los ángeles de béisbol también estas propiedades que están aquí se las recomiendo que las compren toda esta sección aquí compren aquí es parte del barrio eco park y eso es todo familia en mi humilde opinión es donde creo que habrá colecciones donde estoy un poquito más seguro, pero puede que haya colecciones en muchas partes. Por ejemplo, casi se me olvida, aquí en este barrio de University Park está la Uni Universidad del Sur de California, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Tal vez no sea de colección, pero creo que valdrá la pena invertir en una o dos propiedades en esta área, cerca de la universidad. Después tenemos el centro histórico del sur de, de Los Ángeles. Tal vez hayan unas propiedades de colección aquí. Mucho, mucho por escoger. Me imagino que esta primera apertura del sur de Los Ángeles tendrán unas 14 a 15 colecciones. En el norte de Los Ángeles, la verdad no sé qué que tantas cosas tengan importancia, aún no busco, pero va a estar difícil escoger, decidir dónde nos vamos a ir primero. Si ustedes son jugadores nuevos, voy a dejar el enlace de el video que hice hace unos meses, donde platicó de cómo prepararse para, para la apertura de una nueva ciudad. Si esta va a ser su primera apertura, es muy importante que sepan qué es lo que tienen que hacer, no se sorprendan sí. algo sale mal no se desesperen lo principal familia es que no se queden sin cents es lo más importante que tienen que hacer y también no quiero que se me olvide esto familia muy muy importante que hagan esto familia váyanse a los settings apaguen este las gráficas los objetos de tercera dimensión. Las celebraciones. Esto los va a hacer perder unos 5 o 7 segundos. Apáguenla aquí. Los exploradores. Este sí, déjenlo. Necesitan saber qué propiedades son FSA. Este sí, no lo apaguen. Este también apáguenlo. Y esta sección. Apáguenla durante la apertura. O si no, les va a pedir que pongan una clave. Cada vez que quieran mover a su explorador. Bueno, familia, espero que esto les ayude un poquito a decidir. Una vez más, voy a dejar este documento en la sala de Los Ángeles, en el canal de Discord. En la descripción del video tenemos el link para que se unan. Vean también el documento de Messi, siempre Messi, para que tengan más opciones. Y a ver cómo nos va. Vamos a tratar de estar conectados en el canal de voz en el Discord para platicar cómo nos, nos va. Va a estar emocionante. Creo que va a estar emocionante si no hay problemas con el sistema. Bueno, familia, que tengan bonito día. Gracias por acompañarme. No se les olvide dejarle un like si les ayudó este video. Y nos vemos despuesito en el metaverso.